Eric Abreu recibió heridas en la boca en confuso incidente ocurrido en el sector en Sánchez Abreu de esta ciudad de San Francisco de Macorís.